Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Minecraft Hoy vamos a seguir con el mundo He hecho algunos cambios He hecho algunos cambios en el mundo No son... Ahí aún ha hecho algo Que hoy no vamos a hacer la casa No Considerando que es este Que es el objetivo para este video Este lo vamos a cancelar Así que nada, y subí el siguiente video, porque el video que yo dije que, el que, estaba, el que, el que estaba haciendo, llegó a 5 likes, así ya le voy a salir a la luz. Llegó no sé hasta cuándo, pero se convirtió en el mejor video de mi canal. Bueno, ya estamos en el mundo y nada más empezar, ya tenemos un yuque, este es el primer cambio. De los de algunos cambios que hice, ya tengo también la armadura completita de hierro. Otro cambio que hice es que me hizo un balde. Otra cosa es que me acabo de hacer una mina. Es muy interesante esta ¡Ah! Muero ahí, pero bueno, eh, básicamente esta es la cueva, esta es una cueva, no cueva. Nada, y es una esta mina una cueva, esta cueva, esta mina sí cueva, sí, yo es una cueva, esta es y cueva, es cueva, cueva, cueva, solo hice esto ¡Oh, yeah! ¡Diamantes! que es un poquito difícil de hacer pero se puede lograr con un poquito de práctica y suerte básicamente necesitan de ¿sí? un ¿Sí? 6 y ponen un balde de agua y así lo dejan no lo vuelven a hacer y esto, casi se queda es un truco para survival es una forma de esto de Java Edition y me parece mucho mejor en Java Metro Porque puedes hacer esto, vas más rápido, normal Así que, la verdad es que es un truco muy rentable Yo básicamente ese truco lo he usado desde siempre you It's the dream. alcanzar en un 2x3 o sea en la alcanza así que nada eh, espero que les haya gustado me gustó mucho hacer la casa y ya saben apenas entre esa meta de likes subirá la siguiente parte eh, rápido no a bueno así que nada chicos me despido por hoy chao chao